Tablas en Word y algunas indicaciones básicas para manejarlas. Las tablas son ideales cuando queréis presentar de manera ordenada en mi visual datos numéricos o bien queréis presentar información de manera esquemática. Son objetos rectangulares que se organizan en filas y columnas. Cada una de las casillas de la tabla se denomina celda. Para añadirla vamos a ir al menú Insertar. Primero vamos al final de nuestro documento. Aquí vamos a insertar nuestra tabla y le damos al menú Insertar, como decía. Tenemos aquí el icono de las tablas. Haciendo clic sobre él, nos aparece esta ventana desplegable en la que hay una previsualización de la tabla. Basta con pasar el ratón por encima para ver cómo quedaría el tamaño, con un máximo de 10 columnas y 8 filas. Cuando estemos de acuerdo con las dimensiones, haríamos clic con el ratón. Si nuestra tabla debe tener otro tamaño, siempre le podemos dar a la opción Insertar tabla, donde podemos establecer a nuestro gusto el número de filas y columnas. Por ejemplo, vamos a insertar una tabla de 5 filas y 2 columnas, así. Una vez creada la tabla, vamos a escribir los títulos de los encabezados, que van a ser Corriente Psicológica y Autores. Fijaos cómo podemos desplazarnos por cada una de las celdas con las flechas del, del, del teclado arriba y abajo o izquierda y derecha, y también podemos desplazarnos con el tabulador. En este caso vamos en orden, recorriendo todas las celdas. Vamos a escribir el, la, el contenido de las, de las siguientes celdas. En particular, en la siguiente fila vamos a poner psicología filosófica y ponemos Platón y Aristóteles. A continuación. Empirismo y asociacionismo, Hopp. Psicología experimental y Bund. Por último, psicología fisiológica y Beber. A una tabla se le pueden agregar más columnas. Por ejemplo, en nuestra tabla nos falta una columna a la derecha. Aquí. Lo que vamos a hacer para añadirla es colocar el ratón justo en el borde derecho de la tabla y aparece un signo más. Al hacer clic sobre él aparece una nueva columna y aprovechamos para escribir en el encabezado la expresión apartado y página. Se pueden añadir también columnas intermedias simplemente colocando el ratón justo en el borde entre dos columnas. De igual forma, podemos situar en el borde entre dos filas para añadir una nueva fila. Si lo hacemos en la fila inferior, estamos añadiendo una nueva fila al final. Otra manera de añadir una fila al final es situarse en la última celda, la que está abajo a la derecha, y pulsar la tecla tabulador. Hemos añadido dos filas. Ahora podemos escribir... Los, el, el texto que nos faltaba, que es introspección, culpe y por último, stalt y betheimer. Por otra parte, nótese que podemos seleccionar rápidamente todas las celdas de una misma fila o todas las de una misma columna. Para el primer caso nos ponemos a la izquierda, en el margen izquierdo de la fila, y veis que la, el cursor se convierte en una flecha y podemos pulsar con el botón izquierdo del ratón. Para seleccionar una columna, basta con situarlo, el ratón, justo en el borde superior de la misma. En este caso el ratón se convierte en una flecha de color negro y podemos hacer clic. Ahora. Si solo queremos seleccionar una celda particular, situamos el ratón en el extremo izquierdo de la celda, pero dentro de los límites de la celda, por ejemplo, así. En este caso, veis cómo el cursor también se convierte en una flechita de color negro, ¿vale? Y justo en ese momento podemos hacer clic. Word nos brinda varios estilos predefinidos para tablas. Estos estilos, establecen cómo debe mostrarse el contenido de cada una de las celdas. Por ejemplo, suelen reservar un color diferente para la primera fila, que suele contener encabezados para cada columna, o bien para la primera columna, que puede tener encabezados para cada fila. Lo que hacemos es, con la tabla seleccionada, tenemos aquí los estilos de tabla. Al igual que ocurría cuando insertábamos una tabla y decidíamos su tamaño, pasando con el ratón, por cada uno de los estilos, vemos una previsualización de cómo quedaría cada uno de los estilos aplicados a nuestra tabla. Cuando encontremos el que más nos convence, hacemos clic con el ratón. Por ejemplo, vamos a seleccionar el estilo tabla de cuadrícula 4. En este caso... Se dibuja en color azul las celdas del encabezado y luego va alternando el azul claro y el azul oscuro, perdón, el azul claro y el blanco para el resto de las filas, lo cual facilita la lectura. En las opciones de estilo de tabla, que aparece aquí a la izquierda, podemos marcar o desmarcar cada una de estas opciones. En particular, si la primera fila Contiene encabezados, marcaremos esta opción. Si la primera columna es especial y debe tener el texto en negrita, marcaríamos la segunda opción, etc. En nuestro caso, vamos a mantener seleccionada la opción de fila de encabezados, pero vamos a deseleccionar, vamos a quitar la opción de la primera columna. Veis cómo ahora el texto no se muestra en negrita, en la primera columna. Una vez que tenemos también seleccionada toda la tabla, lo cual, por cierto, recuerdo que se puede hacer eh, para, para hacerlo haciendo clic sobre el cuadradito, ahora hacemos el botón derecho del ratón y va a aparecer este menú donde seleccionamos la opción Insertar título. Esto permitirá numerar automáticamente las tablas y establecer una frase de resumen de la misma, que normalmente se sitúa encima de la tabla. Comprobemos que está seleccionado el rótulo tabla y mantenemos también la opción de posición encima de la selección. usamos aceptar y ahora podemos escribir como epígrafe tabla resumen. Y a continuación establecemos la alineación central. Si nuestro documento tiene varias tablas, siempre es buena idea añadir un índice de tablas. Vamos a ir al principio del documento, donde tenemos el índice de ilustraciones. Ahora vamos a añadir un índice de tablas. Voy a copiar el estilo de tabla de ilustraciones, copiando el formato, pegándolo en índice de tablas. A continuación, ¿cómo vamos a insertar este índice de tablas? Pues vamos al menú referencias, sección de títulos. Y pulsamos en el icono Insertar tabla de ilustraciones. En este caso hay que comprobar que está seleccionada la etiqueta de título o el rótulo de título tabla. Pulsamos Aceptar. Como veis, es el mismo menú para insertar índice de tablas, ilustraciones, ecuaciones. El índice que ha aparecido muestra todas las tablas del documento, en este caso solo hay una. Eh, con su numeración, tabla 1, su epígrafe, tabla resumen y el número de página en el que se encuentra, 11. Recordad que como es un texto generado automáticamente por Word, eh, aparece, al situarnos encima, de color gris. Para actualizar el índice de tablas hay que pulsar la tecla F9, como con el resto de índices. Bien, en este vídeo hemos aprendido lo básico para manejar tablas en Word. Otras cosas que se pueden hacer con las tablas, y que os dejo para que investiguéis por vuestra cuenta, sería, por ejemplo, cómo combinar celdas de la misma fila o la misma columna, cómo mostrar u ocultar el borde de la tabla o de determinadas celdas, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.